Hay uno que se puso medio intenso. Ahí va el security. Vamos a ver qué pasa. Ese mero de ahí. Quién sabe qué tanto gritaba. Pero ya le mandaron a, ahí al, a los securities. Eh, son doñitas, doñitas securities. Esas son más rudas. Cuidado. Y esta es la llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Una vez que llegas, la salida está abajo. Vamos para abajo a la salida. No documentamos equipaje, pero... Vamos a ver cómo está el show. Ahí están las puertas de embarque. Y nosotros vamos para abajo. Al reclamo de equipaje. Y sales y aquí están los gusanos. Los gusanitos donde llega el equipaje. Se documentaron. Aquí recogen su equipaje. Entonces nosotros rentamos un auto. De aquel lado están los taxis. Eh, vamos a ver si ya nos pueden entregar el auto Porque la reservación decía que a partir de las 8 Son, apenas son 6.40 una cosa así Que allá afuera nos van a entregar nuestro auto Entonces, vámonos para afuera Sale, si está un Starbucks Luego, luego, por si te urge el Starbucks Entonces Esta es la llegada al aeropuerto internacional de Guadalajara, hay cambio de moneda, taxis, churros, un Wings, aquí es para hacer los check-ins, todas las salidas, aquí hay una opción de 200 pesos el taxi, compartido, De aquel lado es el estacionamiento y de este lado es donde llegan los Uber, los taxis y todo lo demás. Y vamos a buscar nuestro shuttle que nos va a llevar a, a donde rentamos nuestro auto. Y ya nos dejó el carrito de Hertz. Nos dejó ahí en la esquina y ya llegamos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y esta es la zona de... ya cruzamos la puerta. Esta es la zona de salidas. Ahí están los mostradores para hacer check-in. Y vamos a ver si tenemos que hacer check-in porque lo hicimos en la página. Según yo ya pasamos directo. Ok, vamos a hacer nuestro check-in. Y efectivamente, si haces tu check-in eh, en la página, ya no tienes que hacer esa larga fila. A menos de que tengas que documentar equipaje. Nosotros no vamos a documentar equipaje. Así es que ya pasamos directo a la sala de abordaje. Y eso es por allá. Entonces, esta es la zona de, de, de, de, de, de las salidas del aeropuerto. Vamos a ver rápido qué hay por aquí. Hay una claw. Allí al fondo hay un Escapino, una Sunglass Home, una tienda que se llama Divers, que es como de recuerdos, Café Punta del Cielo, para allá al fondo está un Starbucks, está un Wings, aquí te emplean tu maleta, de este lado, Farmacias Benavides, Paletas Manhattan, Mobo Shop, Crispy Cream. al fondo se ven otras tiendas, ahorita vemos que hay de aquel lado. Y estas son las puertas ya para abordar. Al fondo de aquel lado vemos un Burger King, un Starbucks, el Gran Pastor, la tienda de Escapino que habíamos visto y pues básicamente ahí adentro debe haber más tiendas. Ya vamos a cruzar porque ya queremos ir a nuestra sala. Y ya llegamos al cerco de seguridad. Como cualquier otro cerco de seguridad y hay bastante gente. Alaska Airlines 2-1-9 con destino Los Ángeles-Canfort. A de votar por la Ahí sí, bastante gente, son las 7 de la noche. Pues ya pasamos el cerco de seguridad. Y tengo que decir que sí, están bien organizados. Fue relativamente rápido. Y pues lo típico lo típico de cualquier este... punto de seguridad Te tienes que poner si traes laptop, tablet fuera de tu maleta pero sí, sí están organizados fue rápido y ya estamos llegando ahora nosotros tenemos que buscar nuestro vuelo y a ver en qué sala nos va a tocar esta está la pantalla pues una vez que subes, después de pasar el cerco de seguridad inmediatamente está el área de comida Acá arriba en California Pizza Kitchen. Vamos a dar nuestro tour. Sushi Tequila. Vamos a ver qué más hay de este lado. Allá al fondo están Tacos Amigos. De volada Grabs and Go. De este lado tenemos un Wings. Y esta es una salita de espera, y esta sala de espera tiene vista a la pista, y es aquí en el área, en la misma área de, de comida, esta es la salita de espera, y pues puedes estar viendo ahí, pues, a, vuel, a los aviones, eh, se me hace bastante interesante que tenga su salita así, aprovechando la vista a los aviones, casi siempre... Las salidas de espera no, no están así, frente a la pista. Ahorita es de noche y no se ve nada. Pero me imagino que tiene una buena vista. Y de este lado... De este lado está el Johnny Rockets. No, no me acuerdo si lo mencioné. Acá... Otra vez está el tablero de salidas. Ahí está el tablero de salidas. Y... Vamos a ver un poco las tiendas que hay aquí porque es algo que luego nos, nos han preguntado: ¿Qué tiendas hay? Entonces, vamos a darle a la derecha y ahorita regresamos. Bueno, aquí está Adolfo Domínguez, Harmon Blame, Pinada Cubalín, de Body Shop, Sunglass Hot. Y ¿Qué más tenemos? Guest. Gran vía. Una casa de cambio. Último aviso a los pasajeros del vuelo Aeroméxico. 78. 8 Daniamos. ¿Qué más tenemos, Correa? Está el Cocobongo. El Spider-Man del Cocobongo. Un barcito, Henry Jeans, ahí al fondo ahí está un Starbucks, ahí están las salidas. Este es de... del turismo de México. Una tienda de souvenirs, otra tienda de souvenirs que se llama Adobe. Una salita de estas VIPs. Ahí al fondo se ven baños, las alas, la costa. Clown y parece que ya después de esto vienen las salas de abordaje Aeromarket de souvenirs también y de este lado están las puertas D y E Y Este fue el tour de este lado Ahorita vamos a ir hacia el otro lado Ahí hay un letrero de Gandhi Otro Starbucks Y esas son las salas Está como en remodelación del aeropuerto Y Este es el área de las salas D y E Del otro lado estaban las salas A, B y C Ahorita vamos para allá Hay uno que se puso medio intenso Ahí igual security, vamos a ver qué pasa. Ese mero de ahí. Quién sabe qué tanto gritaba. Pero ya le mandaron a, ahí al, a los securities. Y Son dueñitas, doñitas securities, esas son más rudas. Cuidado. No alcancé a grabar cuando gritaba. Pero algo gritaba, se puso bien loco. Ya cuando llegué, ya se había calmado y ya le llegaron los Securitys. Y ahora vamos hacia el otro lado. Donde está la sala A, B y C. De este lado está el Salón Premier. Aquí es donde entramos. Subimos la seguridad por ahí. Y vamos a la sala A, B y C. De este lado está el Chili's. Como en ningún otro lugar. Ese es el eslogan del comercial. Aquí está el Salón Bellón. De Banamex. Oh, otro Starbucks. Hay como 10 Starbucks aquí. Tienda de souvenirs. Aquí está el clásico Duty Free No traigo la cámara de infiltración Para grabarles el Clásico video de Duty Free Y con este Con esta cámara que traigo Me van a echar inmediatamente Aquí están los souvenirs Aquí hay un barcito Que este tiene futbolito otra salita VIP casa de cambio mobile shop otra más de duty free The market tienda para comprar alguna golosina y recuerditos y de este lado están las salas A, B y C. Ok, en esta tenemos unas pizzas que se llaman La Familia, Star Island Coffee, con Johnny Rockets, Subway, Duty Free y creo que es todo. Ahí están las salas para abordar. Y mm, eso es todo Ese fue el tour De la Del aeropuerto internacional De Guadalajara Adiós